comunitarias y, y, y está está interesante vamos a vamos a pasar entonces con nuestra siguiente charla damos la bienvenida a maurín barahona desde Tegucigalpa, honduras eh, tenemos un saludo desde acá desde los Andes quiteños eh, ella nos, nos acompañará con la charla eh, cómo implementar una aplicación web en contenedor no eh, es un tal eh, es, es, eh, Maureen es parte del Dev Team eh, 504, eh, este, este, em, em, en este taller se va, a buscar, se va a mostrar cómo empaquetar una aplicación web en una imagen de contenedor de Docker y ejecutar esta imagen en un clúster de, de Google Kubernetes Engine, el, el GKE, eh, y luego verás eh, la implementación de la aplicación web como un conjunto de réplicas con el balanceo de cargas que se pueden escalar según las necesidades de los usuarios. ¿no? Maureen eh, tiene más de 20 años de experiencia en el, en el mundo del, del desarrollo y la tecnología open source. Ha sido Lead Java Developer por 12 años. Es apasionada de la tecnología en código abierto, código óptimo y ágil. Y tiene muchas ganas de, de ayudar a, a mujeres a, cre a crecer en la tecnología. Saludamos tu, tu trayectoria y te agradecemos por estar acá, Maureen. Bienvenida. Gracias, gracias. Un honor estar con ustedes. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro, Maureen. Ah, excelente. Sí, eh, estoy súper emocionada y, y también, como dijo, para que más mujeres se inspiren y podamos seguir en el mundo del de Open Source. Eh, ¿Puedo presentar mi pantalla? Ya. Sí, sí, estamos en el, el, el, escenario, el escenario estudio, Maurín, dale adelante. Permítame. Compartir. Ok. Me dicen si pueden ver mi presentación. Ah, está, ahí vemos, vemos Pokémon. <ríe> <ríe> sí, eh, bueno, eh, empiezo ya, ¿verdad? Sí, por favor, Maurín. Ok, bueno. Eh, buenos días a todos. Eh, como dijeron, vamos, voy a mostrarles cómo implementar tu web en un contenedor. Eh, pongo meter tus apps en tus pokebolas. Eh, estuve pensando en la manera más fácil de poderles explicar este tema que a veces es como tabú y complejo. Eh, de una pero en los Pokémon. Entonces, eh, como mencionaron, saludos a todos. Eh, me gusta bastante interactiva las charlas, entonces necesito que pongan su hola mundo, desde donde me están escuchando, desde dónde me están viendo, para yo tener interacción con ustedes. Hola a todos. Y eh, como les mencioné, soy Maurín Barahona, tengo bastante experiencia en el mundo del Open Source. Eh, soy de las afortunadas que le llegó un distro en, en disquete y, y ahí de ahí no ya no, no hay marcha atrás eh, soy developer Java expert, eh, tengo una certificación de la W3C eh, professional y soy DevOps Engineer y como dijeron soy colaborador en devteam 504 que es una comunidad eh, que eh, da eh, likes para eh, de, todo, de varios temas eh, orientados a poder expandir el conocimiento. Okay, eh, vamos a tener unos requisitos previos. No se preocupen, yo les voy a compartir una guía eh, en el canal donde eh, si, si no pueden instalarlo ahorita, lo pueden instalar después y seguir la guía paso a paso, que es la, prácticamente lo que voy a hacer yo. Voy a seguir la guía para poder hacer este taller. Entonces, vamos a ocupar noyes, aquí está la documentación, eh, GitHub. Eh, este va a ser opcional, No vamos a subir en el repositorio. Ya me, me di cuenta de que esta, es, esta parte me consumía bastante tiempo, pero ahí muestro la guía. Eh, si queda chance, lo, lo vamos a poder subir. Eh, una cuenta de GitHub si, o, o el repositorio que ustedes prefieran, ¿verdad? Eh, un IDE igual si quieren usar eh, un, un editor de texto en terminal pues bien y obviamente docker vamos a utilizar docker y eh, vamos a utilizar las palabras de richard Sterman, compartir es bueno y con la tecnología digital compartir es sencillo o sea cuando le eh, eh, eh, tomo estas palabras porque yo estoy en una ciudad a mi miles de kilómetros de ustedes y puedo compartir el conocimiento de una manera sencilla con, con todos. Ok, eh, mi presentación se va a dividir en, en cuatro pasos. Eh, vamos a explicarle la analogía a Pokémon, que fue algo que se me ocurrió para, para que sea un poquito más sencillo. Las personas que han visto Pokémon y saben, han visto algún Pikachu, entonces fue bien global. Y... Mmm, Luego vamos a hacer la parte del NPM, o del Docker y vamos a meter, eh, vamos a dockerizar la aplicación. O sea, por eso le hice meter mi app en una Pokébola y las conclusiones de lo que se aprendió. OK, la analogía, eh, vamos a empezar el camino de ser un entrenador Pokémon. Entonces, eh, vamos a empezar. Y, bueno, mis Pokémon, mis Hats. ¿Qué es una aplicación? Una aplicación es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a los usuarios a realizar uno o diversos tipos de tareas. Algunos pueden ser hojas de cálculo, una base de datos, una red social, etcétera. Lo, lo importante de, de la aplicación es que tiene un fin y tiene un medio donde se expone. En este caso, eh, las aplicaciones web se exponen a través del HTTP, ya que eh, no es, ya a estas alturas, na, eh, no, nadie desconoce que colocan eh, una URL y se va a un servidor y se conecta a una aplicación. Pero eso antes funcionaba con, eh, de otra manera, hasta que vino algo que es un tema un poco nuevo, que son los contenedores. Entonces, vamos a pensar que un contenedor es, eh, bueno, constituye un mecanismo de empaquetado lógico en que las aplicaciones pueden extraerse del entorno que realmente se ejecutan. ¿Está bien? Esto está una vinculación, desvinculación, perdón, facilita el despliegue uniforme de las aplicaciones. ¿Qué significa esto? OK. Yo tengo una aplicación, yo la hice en mi entorno, la hice en mi máquina y tiene una versión, tiene ciertas características y yo al lanzarla, que ese era un problema que, se, que pasaba bien frecuentemente, no, el servidor tenía otra versión y se, se perdía el performance, no se hacía bien la aplicación, entonces llegó eh, los, los sabios y eh, contenerizaron esto. En términos de Pokémon, sería como tener una Pokébola que se prepare con todas las características del Pokémon que quiero encapsular. Entonces, eh, esto sería, yo me puse a pensar, ¿qué pasa en el mundo de los Pokémon adentro de una Pokébola? Cuando yo capturo un Pokémon. Eh, este tiene eh, es de un tipo, tiene unas características y necesita un ecosistema único para poder convivir, pero también yo puedo tener varias Pokébolas en un lugar, entonces ¿cómo yo aíslo tener a un Pokémon de tipo, de un tipo de agua en este caso y un tipo fuego, y poder convivir en eso. Entonces, ese es lo que hace Docker. Docker crea un ecosistema único para mi aplicación con una versión determinada. Pueden ser del mismo tipo, o sea, vamos a poner el caso, como le digo, de los Pokémon de tipo fuego y pero unos necesitan como un poquito más de calor, otros un poquito eh, el, el calor más o menos en medium. Entonces, yo eso lo puedo definir en un Dockerfile que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es Docker? Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de las aplicaciones dentro de los contenedores de software. Entonces, este es el símbolo de Docker, solo sin las pokebolas. Eh, el Va en esta navegación de la web utilizando aplicaciones y poniéndolas, escalándolas, o sea, poniendo varias aplicaciones. Y, eh, obviamente, todo esto utiliza el, el kernel de Linux. Ahora, dos términos muy importantes. Las VMs, las virtual machines, versus los Docker. Antes de, de que existiera Docker, se utilizaba, bastante la virtualización, o sea, yo venía, tenía mi hardware, puede ser físico o en la nube, tenía un, alquilaba un, un espacio o compraba un servidor, ese yo le instalaba un sistema operativo, a ese sistema operativo le creaba una virtualización, un, un, una estación de virtualización en la cual yo definía qué sistema operativo era el que iba a tener, eh, le ponía eh, creaba varios sistemas operativos bajo el mismo hardware o sea, creaba varias máquinas virtuales y le definía un sistema de archivo, yo podía decir en ese sistema de archivo va a tener estas variables de entorno, va a tener eh, estas estructuras y corría la aplicación entonces eh, esto es lo que sucedía en la virtualización ahora era un poco engorroso, costoso y eh, a veces yo necesitaba, digamos, crear una virtualización de una base de datos, una virtualización de un Nginx, por ejemplo, que es un, un gestionador de web o, y tenía que poner mi aplicación. Ahora, ¿qué pasa con los contenedores? Solo ocupo el hardware, igual físico o... O, o en la nube, eh, tengo mi host, mi sistema operativo, que es. Pero ya me quito la capa de la, una estación de virtualización y también me quito la capa de un sistema operativo, eh, guest, o sea, que, que me esté eh, de esa característica y también el file system. Lo, lo que pasa con el file system es que lo contengo, solo le digo, OK, vas a correr un, una aplicación basada en Ubuntu, va a tener estas características, va a tener esta aplica, apli, apl, apl, a, aplicación perdón y eh, voy a poner mi eh, página web. De esta manera, yo eh, estoy ahorrando espacio. Y solamente encapsulo lo que necesito. Y este contenedor, si se miran los puntitos, creo que no, no sé si se vean muy bien, pero yo puedo tener en un. Todas mi base de datos, todo expuesto en varios contenedores y utilizarlo de una manera más, más óptima. Ahora, ¿qué es Kubernetes? Ya entendimos el concepto de la encapsulación de, de, de la aplicación, pero Kubernetes es la plataforma de código abierto para auto, automatizar la implementación, el escalado y la administración de las aplicaciones de mis contenedores. OK. Yo con esto puedo decirle, sería como mi mochila, en mi mochila, yo puedo decir: Ok, voy a meter 10 pokebolas, puedo meter vallas, creo que hay otras cosas que tienen los Pokémon, y yo puedo decidir cuántas, eh, cuántas voy a llevar o cuánto va a ser el límite. Yo puedo decir: Hoy voy a hacer un paseo ligero, eh, les voy a dar un ejemplo. Eh, yo estoy actualmente trabajando como DevOps Engineer en una empresa de, de, de, de una super app, Parece que, que lo que hace el, el mayor flujo es el delivery. Eh, pues hay unos días que los deliveries no, no es un día cualquiera, pero viene una ocasión especial aquí en Honduras Mañana, es el Día de la Madre. Y eh, obviamente se tiene que crear una estrategia para que se escalen esos contenedores para que den la carga. Entonces, no es que la aplicación va a, vamos a crear otra aplicación y si no le funciona, entra el puerto 21 y si le funciona, bueno, el puerto 21 ya está usado, pero va, vamos a poner un puerto 8888, 88, eh, si, si no le funciona cliente, entre al 8883, y si no le funciona ese, o sea, él no necesita ver eso, sino que por internamente, se hace y, y él decide, ok, este contenedor está lleno, lo voy a direccionar a otro, y así mi aplicación está estable, evitando las latencias y todo lo que conlleva a la, los fallos. Entonces, eh, obtener la app de otro, contenedor, de otro entrenador, eh, pasa lo siguiente: vengo y eh, si yo tengo mi aplicación eh, en, en mi y, y, y voy a evitar el de en mi máquina si funciona, yo le, po, le paso mi aplicación, le paso mi, mi Docker Compose y él, sin necesidad, o sea, sin necesidad de instalar nada o sea puede no tener el, el si es algo basado en Node que un react eh, lo puede ejecutar sin ningún problema solo teniendo docker igual viene y, y yo puedo eh, dockerizar una aplicación que yo no la tengo instalada en mi máquina o sea puedo no tener mongo un, eh, en mi máquina y poderla dockerizar entonces yo así puedo pasar mis aplicaciones sin ninguna dificultad ahora eh, es súper importante git porque eh, sería como el sistema de almacenamiento donde yo voy guardando mi una fotografía de cómo está mi aplicación a través del tiempo. Entonces, eh, este lo, lo, lo diseñó Linux Torvald, Fue pensado en la eficiencia, la confiabilidad y mantenimiento de versiones. Esto antes de Git, la gente lo que hacía es crear una carpeta y decía, eh, este proyecto, proyecto final proyecto final funciona, proyecto fun, eh, final funciona uno, proyecto final funciona 20, ¿verdad? Entonces, se tenían varias carpetas donde teníamos como, como este sí, este sí, este sí uno. Entonces, guardábamos nuestros espacios y eh, era como, como súper chistoso que a veces si no guardábamos así, no podíamos demostrar nuestros avances, mientras que Git sería como, como un almacenamiento donde yo digo, ok, mi Pokémon estaba en nivel 10, ahora va a estar en nivel 11, después en nivel 12, y así ahora tiene estas características, ahora voy a hacer un feature y se va a convertir, va, va, va a evolucionar. Entonces, yo puedo tener esas líneas de tiempo y regresar hacia una fotografía en particular en, para poder hacer un revert en caso de que no funcione su ecosistema ok eh, esta, esta parte del git clone eh, si lo va, vamos a eh, clone, le voy a dar este repositorio si lo quieren clonar eh, igual lo voy a pasar en los canales eh, es una eh, una Pokedex que que me me prestaron estabas está hecha en React pero para, para los que porque en el ya ya hice y y muchos decían no no me corre eh, tengo entonces ahí en en cree bueno creo aquí creo que lo pueden ver aquí está una guía con todo lo que le estoy diciendo, si no tienen React eh, o si no tienen, no tiene que hacer esto. Y eh, están todos los pasos que vamos a seguir en el laboratorio. Entonces, vamos a ver si puedo. Aquí está. Eh, esto sería la aplicación corriendo. Esto eh, para que, lo, lo, si lo quieren hacer. Después del laboratorio, basado en esta aplicación, pero lo que vamos a hacer es crear una aplicación basada en, eh, en, el, en el proyecto que se pone por default de, de React. Entonces, aquí pregunto cómo van con su entrenamiento. Espero que me hayan comprendido. Voy a entrar un poquito. Creo que están en YouTube. Puedo ver los comentarios. O no sé si hay comentarios para empezar. Si algún moderador me dice. Entonces, aquí. Ok. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a meter nuestra app en una Pokébola. Vamos a crear un Dockerfile. Vamos a generar el contenedor provisional para instalar las dependencias y levantar el entorno. Entonces, manos a la obra. Voy a eh, presentarle, voy a crear una carpeta. Esta carpeta se va a llamar eh, FliSol 2021. Entonces, en esta carpeta voy a, eh, utilizar, voy a crear mis contenedores. Bueno, voy a crear mi aplicación. Entonces, como les mencioné, me voy a basar en la guía para no perderme. Eh, voy a abrir mi terminal Y eh, voy a colocar npm init. Esto, este, este código es para inicializar un proyecto básico de React basado en React ad y le vamos a llamar eh, sample y creo que solo es como... esto lo que va a hacer es crearme una aplicación con todo lo que Perdón. Eh, este tarda unos minutitos. Voy a simultáneo a entrar a mi GitHub para enseñarles el proyecto. Este lo está construyendo, el otro lo. lo, lo Permítanme. Eh, Pokedex, ¿dónde está? Aquí está la presentación. Permítanme. Ok. Este repositorio está basado en un en, encontré de Martín García. Él me, yo me contacté con él para, lo hizo hace un par de años, pero eh, aquí igual tiene la guía de cómo instalarlo. Entonces voy a clonar mi repositorio. Y lo voy a otra vez la terminal. Git clone. Aquí estoy clonando el repositorio. Un poco más rápido. Eh, entro a la carpeta. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo abrir eh, ya la aplicación con un, un IDE. Yo uso VS Codium. Y eh, aquí abrir mi término. Okay. Y voy a dar un npm install aquí voy a instalar todas las dependencias de esta aquí es para correr lo local en este ya ya lo creé ya está sample ya tiene el, el proyecto voy a dejar este por mientras corriendo y vamos a empezar Ok, este igual voy a abrir un Visual Code, un Visual Code. ¿no? Y aquí ya tengo mi carpeta de Node Modules, que son todas las dependencias que utilizo para correrlo. Igual voy a crear la terminal y voy a crear un archivo que empieza con D mayúscula que es el Dockerfile. No, no tiene extensión. Después vamos a ver, vamos a crear un Dockerfile de producción. Entonces, eh, no hay problema. Y eh, yo ya tengo un script. Y lo voy a copiar para, para lo del tiempo, pero eh, ustedes lo pueden... Eh, lo, se lo Igual se los voy a explicar. Oh, aquí está. OK. Este eh, Dockerfile, voy a usar la palabra from porque voy a definir una imagen que usaremos basada en un contenedor. Cuando se utiliza una versión eh, alpin, que es lo que está aquí, es la versión oficial del sitio de Docker. Voy a entrar a Docker Hub. Aquí. Aquí. Donde yo tengo versiones oficiales que me, eh, me van a cargar. Igual, yo hay una característica que son los tags que son estos que están acá, yo puedo dockerizar una versión específica de Docker y así yo puedo preguntarle a una persona qué tag usar para poder eh, correrlo. Pero vamos a volver. Eso sería esta línea. La parte del, del WordDeer es que yo establezco un directorio de trabajo. Si no lo tiene este directorio, no hay problema, Docker lo construye. Eh, M, esto es una buena práctica, es una best practice, donde yo defino las variables de entorno que necesito. En este caso voy a definir la variable de entorno path para definir la ruta. Esta parte hago un copy, instalo las dependencias, o sea, copio el paquete JSON, el paquete LOB, hago el run npm, o sea, voy a ejecutar como que fuera, eso es parte del concepto de infraestructura por código, donde yo le digo a través de código qué es lo que tiene que suceder. Igual si yo quisiera... Subirlo en un servidor eh, contenerizar una, un, un Ubuntu, por ejemplo, lo podría hacer sin ningún problema. Aquí hago los agrego mi aplicación cuando pongo copy punto punto y aquí is, utilizo el start con un npm. Entonces eh, lo voy a salvar. Ahora voy a crear otro archivo que no lo suelen crear, no lo, generalmente no lo crean la gente, pero es muy importante, que es el Docker Ignore, donde yo voy a eh, decirle qué archivos ignorar. Generalmente, si no coloco esto me voy a tardar mucho tiempo porque esta carpeta es bien pesada, o sea, tiene bastantes archivos, tiene bastante información y eh, de esta manera mi contenedor se vuelve un poco más liviano. Eh, igual, voy, también es una buena práctica para, no poder, para que al momento de subir esto, no se sube mi archivo Dockerfile y así evitar cualquier tipo de hackeo y que si yo tengo un puerto puesto aquí o si tengo una variable, en vez de poner una variable en torno, lo tengo hardcodeado, no, no voy a tener ese problema. Entonces, ya tengo mi Docker Ignore, ahora voy a eh, escribir Docker will menos t y mi aplicación le dijimos que se llamaba sample sample dos puntos y le voy a poner que es dep entonces de esta manera ok eh, vamos a ver docker read require ok vamos a ver qué es lo que está sucediendo Ah, ok. Sí, me faltó un puntito. Entonces, eh, esto lo que hace, como les dije, infraestructura por, eh, eh, un concepto de infraestructura por código, va diciendo pasito por pasito qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, como les dije, el paso uno va a ser lo del front, después lo del workstation, y tengo nueve pasos, Aquí me está instalando las dependencias. Entonces, creo que ya se terminó esta. Este tiene, está un poquito deprecado, pero funciona bien. Este es el que estábamos clonando. En, eh, importante, voy a ver el paquete JSON. Eh, pretty, ok. Este es una, un guarding un, un propio de mi visual codium eh, y le voy a le voy a dar solo para entonces quiero ver con npm start está bien me va a correr mi aplicación sin problema entonces npm start y aquí no lo ven pero ya lo voy a colocar acá Aquí me corre mi aplicación local. Estoy corriéndolo en el 3030 con un localhost. Esta sería la manera de correrlo sin el Dockerfile, ¿verdad? Ahorita no, si, si ustedes notan, con este repositorio lo que hice fue un npm install y un npm start, ¿verdad? Eh, entonces, ahí pueden navegar y pueden ver las... Lo, el proyecto de Martín. Voy de nuevo, tal vez ya terminaron los pasos. Ok. Estos warnings, no se preocupen por ellos. Significa que está basándose, o sea, yo creé el repositorio ahora con una versión de Node bien nuevecita, ¿verdad? Pero el... El que yo le dije que instalara en mi contenedor es un node que posiblemente ya esté deprecado, o sea, tiene, tiene cierta deprecación, o sea, ya no, ya se necesita actualización, pero es el que... Entonces, no hay problema, solo me lo dice como warning. Aquí ya me agrega, ya me hice el copy y ya terminó seguimos con la guía. Voy a cerrar el, el puerto porque lo voy a ocupar. ¿Dónde está mi código? Este. Y con control C eh, cierro. Si ya vuelvo a correr mi aplicación, no va a suceder nada porque ya maté mi proxy y todo mi servidor. Ok. Ahora, voy de nuevo con mi Visual Code. Eh, voy a cerrar esto que no ocupo. Sí, aquí me quedo. Eh, aquí solo hice, si lo recuerdan, la, la última sentencia. Ay, perdón. Fue un build, o sea, una construcción de mi Docker. Si a mi carpeta de sample no tengo más que mi Dockerfile. No tengo nada, no he instalado nada, no tengo ninguna construcción. Ahora eh, voy a correrlo. Igual yo ya tengo un script que hice. Uh, ¿Dónde está? Y ya le voy a explicar qué es lo que sucede en este. Voy a hacer un Docker Room. Pero. Voy a extender esto para que lo puedan ver más fácil. Eh, voy a crear. Recuerden que yo había mandado unas eh, variables. Entonces aquí. Voy a correr mi proyecto. El id. Eh, lo que hace es que inicializa el contenedor en modo interactivo esto es eh, para que lo podamos ver y ya me hizo la, la compilación, voy a ponerles el código para que lo puedan ver porque corre bien rápido ¿no? ¿qué sería este? Eh, ¿qué está pasando? primero el contenedor con el rom. Crea y ejecuta una nueva instancia. Eh, con el lead eh, lo ejecuta en modo interactivo. Eh, el RM quita el contenedor de los volúmenes. después de Creo que la, no expliqué un poco lo de los volúmenes. Eh, vamos a ver si me queda chance porque como trato de abarcar un montón de conceptos y no los quiero sab, sabotear. Eh, este monta el código en el contenedor en la, en, en la aplicación dado que queremos que la versión contenga el node module, pero lo configuramos en otro Ajá. volumen, entonces lo ponemos aquí. Esta vez de volúmenes, creo dos volúmenes. Eh, la p es que yo expongo los puertos y pongo el, el 3001 y el 3000 para que se comuniquen en la misma red mis contenedores y el host, ¿verdad? Y por último esta parte me permite un mecanismo de votación a través del choking, aquí pueden entrar, creo que sí se ve en la, que es una dependencia para eh, poder hacer un poquito más eficiente lo de los contenedores. Okay. Voy a seguir acá, ya está corriendo, pero esta vez si se fijan, voy a, aquí ya no hice el npm install, ya está dockerizado localmente. Voy a copiar, voy a open y aquí está mi aplicación corriendo en, sin ninguna dificultad. No necesité poner npm start, npm install. Porque lo estoy, este ya sería contenerizado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahora voy a seguir con mi guía. Uy, creo que la perdí. ¿Dónde la tengo? Aquí está. Voy a agregar lo del Docker Compose. El Docker Compose, como les dije, es un archivo. Eh, con una estructura YML que nos eh, va a permitir eso de um, gestionar si va para producción, si va para si va para testing, si va para develop, eh, para poder tener una integración continua con un ci out. Entonces, eh, voy a crear mi archivo Docker Compose. Docker Ay. Compose Y va a ser un punto YML. Ok. Este archivo, igual yo ya Tengo un, un código que se lo voy a explicar. Se me pierden. Tengo tanta web que se me pierda creo que es esta. bueno voy a copiar este que tengo que es el del demo pero le voy a cambiar que el contenedor se llama sample porque así lo estaba llamando eh, y igual eh, voy a salvarlo, voy a con control c voy a dejar de, de mi contenedor de matar mi contenedor interno entonces voy a cerrar aquí, voy a cerrar lo que ya no ocupo para no estar confundida creo que no ocupo esto Y agregué el Docker Compose. Vamos a. Voy a correr ya la imagen. Este lo corro con este código. Igual, pasa lo mismo. Estoy creando una infraestructura basada en mi Dockerfile, pero a través de un Docker Compose. O sea, yo es. Esto sería equivalente como, ok, ya contenerizaste tu aplicación, funciona con este script, ahora yo puedo gestionar y tener mi Docker Compose basado en ese archivo y exponerlo en otro puerto. O sea, aquí ya estoy es preparándome para poder escalar. Eh, obviamente, este... Eh, es súper nativo hacerlo basado en, en sistemas operativos Linux. Y, y sí, igual, les estaría mintiendo si sé cómo hacer esto en Windows. Sé que se puede, pero no, no, ni siquiera me he tomado la molestia de saber cómo. Pero eh, entiendo que, que utilizan bastante las terminales y cosas así. Aunque usen otro sistema operativo, Docker es open source. Entonces, eh, igual, todos los, todas las herramientas que se estoy usando son open source. Entonces, vamos a seguir para que todos nos mate el tiempo. Ya, ya vamos casi terminando. Eh, la parte de, de publicarlo en el GCP eh, se las voy a deber, se las voy a colocar en el, en el manual, porque la semana pasada cambió el, el, se hizo una actualización en la consola y me está dando un error. Entonces, lo tengo que actualizar, porque cambió ciertas funcionalidades, entonces, pero se los voy a agregar en, ahí en el foro que les voy a compartir, bueno, en el, en el artículo que hice voy a agregar esa parte o voy a crear una segunda parte que ya sería como la continuación de esta para poderlo publicar en la web. Todo, sí, ese sí se me escapó de las manos, el poderlo, ya tenerlo listo para esta semana. Vamos a seguir, recuerden que lo de deprecado no se asusten si está en rojito, significa que la versión containerizada es tiene varias, varios warnings o varias dependencias que ya no están disponibles, pero mi programa va a funcionar perfecto. Aquí ya voy al paso 9 ya se hizo. Entonces, eh, aquí... ¿Recuerdan que hice un Docker Compose? Okay, la última línea. Bueno, no, no, voy a poner en el último código que hice. Eh, subí y lo que va a suceder acá es que yo voy a entrar a mi localhost. Creo que estaba en el 31. Y aquí ya está expuesto mi contenedor. Este, este código del Docker Compose tengan cuidado, porque si yo cierro la aplicación, siempre queda arriba, porque yo necesito darle una instrucción de bajarlo. Entonces... Eh, Voy a hacer otra vez el de, voy a hacer la prueba, yo cierro aquí y mi aplicación todavía sigue viva. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Lo que pasa es que yo le di la instrucción que mi servidor estuviera arriba. Imaginémonos que mi máquina es un server en la nube. Eh, yo lo dejo corriendo y, y me olvido de él, ¿verdad? Pero... Si yo necesito bajarlo, voy a entrar acá. Voy a... Necesito decirle docker compose stop. Ah, perdón. Compose stop. Si sí, lo hice bien. Ah, está pegado. Tiene que estar la línea pegada y ahí está detenido. Y ya no me va a funcionar esto. Entonces, esto sería en la parte de hacer mi versión de desarrollo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, creo que sí tengo unos minutitos, hacer mi eh, un, un proyecto para productivo, ¿verdad? Permítanme un momento. Creo que sí voy bien con el tiempo. Uh, para productivo, yo necesitaría. Uy, voy a poner esto aquí para no confundirme. Aquí. Crear un Dockerfile, pero de producción. Entonces, siempre con D mayúscula. Dockerfile punto .prod y eh, igual yo ya tengo construido una imagen de cómo quiero mi, mi Docker Production este ya es el script cambia un poquito igual manejo las variables de entorno manejo lo de las copias manejo de correr pero manejo lo de que va a crear un build o sea me va a tener que crear un, un y también voy a crear un Inginx como mi eh, administrador de web. O sea, y solamente voy a correr de nuevo mi Dockerfile. Ah, pero no lo he salvado. Voy a, estoy optimizando tiempo, por eso estoy copiando y pegando, pero este sería Sample. Y aquí me va a correr mi aplicación web. Entonces, esta sería, creo que, la manera de cómo ustedes pueden separar su productivo con su, eh, su versión local. Hola. Ah, ok. Bueno, excelente. Pero... Eh, Vamos a agregar. No sé si, bueno, imagino que la, las, eh, las preguntas vienen después. Pero eh, esto sería, aquí vamos a ver, observar lo siguiente. En mi, archi, en mi proyecto voy a construir un Docker Compose Aquí, bueno, aquí ya me construí el Docker Compose Vamos a construir un build. Y igual, como me gusta que sea bien interactivo, ustedes coloquen sus comentarios, eh, sus preguntas. Eh, sé que este, este tema es como bien técnico, pero lo traté de hacer como lo más... Eh, con conceptos bien sencillos, eh, tratando de explicarles qué hacen cada, cada uno de los pasos y cómo se estructura un proyecto. Obviamente, eh, como tips eh, de, de desarrollo, ¿verdad? Tener que crear primero su repositorio, crearlo en su GitHub, subirlo, eh, crear su, su archivo de env, de variables de entorno. Para que eh, ahí puedan sin ningún problema colocar tokens, colocar eh, cualquier información sensitiva que no quieran que se exponga en su productivo. Y así evitar cualquier problemita de seguridad o de vulnerabilidad en su aplicación, en la aplicación que estén creando. Aquí ya casi termina. Y ¿Cuáles son aquí, las ventajas de, de montar con, con Docker toda una infraestructura versus uh, montar, virtualizarla? No, no, versus montarlo a pelo, es decir, todo ahí en el servidor. Ah, ok. Bueno, la ventaja, o sea, número uno, es que yo a través del código, yo le puedo cambiar rutas. Puedo cambiarle versiones, mientras que si vengo yo y tengo un servidor y el servidor le instalo un Ubuntu, vengo y creo un bill y lo coloco por FTP y lo muevo, eh, es un poco más engorroso, aparte de aquí ya lo tengo desde la consola del terminal y le puedo mandar a, a decir, ya instáleme una base de datos, instáleme esto, Sin, desde el Dockerfile, y no necesariamente tenemos que entrar al servidor, bajar el, el, eh, el instalador y configurarlo. Ya todo ya viene paquetado. Por eso lo importante es siempre en el Docker Hub buscar la, las imágenes. Ya la gente ya lo ha subido. Ya los sitios oficiales lo suben. Por ejemplo, yo puedo eh, dockerizar dentro de mi, de, de mi compu un, un Ubuntu sin ningún problema, solo tengo que seguir la guía, o sea, yo puedo dockerizar cualquiera de estas, puede ser un Redis, puede ser un, lo que se me ocurra, creo que está dockerizado, si no está, ustedes, su deber es dockerizarlo, igual ustedes pueden subir su proyecto al Docker Hood, eh, si es público, y, y lo pueden pasar a cualquier persona. No sé si le contesté su pregunta. Sí, sí. Luego, más, más adelante ahí te, te hacemos otra preguntita. Ah, ok. Que por okay. ahí la, la tenemos en bandeja. Ah, perfecto. Ok, entonces, eh, permítame. Vamos ya está mi proyecto corriendo o sea ya lo eh, ya lo construí ya construí mi vida mi y si recuerdan este lo voy a exponer desde otro puerto. dijimos que lo iba a exponer de otro puerto. Entonces, para exponerlo de otro puerto, voy a crear un docker-compose, pero, eh, pero de producción. Entonces, pongo docker-compose, ¿cómo le llamo? .prod yml Entonces, voy a... Ya tengo aquí, vamos a poner que es Sampo y lo voy a exponer de otro puerto. Entonces, los mismos pasos. Voy a, a crear un docker. ión compose menos f no permitame toque compose punto prod que así lo llamamos punto yml voy a subirlo menos d y lo voy a pasar en el build, en la construcción. Siempre lo copio mal. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Este tiene que estar pegado. Ahí vamos. Voy a hacer una anotación que necesita. Aquí vamos otra vez. Eh, la, esto va a depender también de lo de su internet y de muchas cosas, pero ahí va instalándome. Recordemos que aquí en este Dockerfile de producción va un nginx. Entonces se va a tardar un poquito más. Creo que vi una pregunta. ¿Qué son los volúmenes en versión Pokémon para Dummies? <ríe> bueno, los volúmenes son objetos en Docker que eh, lo que hacen es crear como etiquetas. Entonces, me imaginaría yo que sería como cuando uno le pone un punto o le pone un sobrenombre al Pokémon. <ríe> Entonces, ese sería creería que sería lo más similar a decir eh, el volumen porque los no, lo nombramos y le creamos una característica y lo contenerizamos. Creería que esa sería la, la versión Pokémon de los volúmenes. Pero es, como le digo, una manera sencilla de almacenar los ficheros. Entonces, es como, yo siempre cuando pongo este ejemplo de la base de datos, cuando le explico a, a, a, la, a las personas que no, bueno, yo fui docente muchos años de, de preescolar, de niños de kinder, de computación, entonces me tocaba hacer ejemplos como bien bien infantiles, por eso es lo, lo de los Pokémon, yo les, les explicaba a los niños eh, de primer grado, eh, bueno, son de seis años, no sé cómo sería el sistema escolar de... de de bolivia eh, que eh, imaginaban la base de datos como que fueran unos cajones y que cada cajón tuviera eh, unos calcetines en el otro pantalones en el otro camisas y que eh, yo fuera disciplinado y colocara los calcetines donde dice calcetines los pantalones donde dicen los pantalones y las camisas donde dicen las camisas pero si yo quería encontrar más rápido algo tenía que crear un sistema de indexación o sea de decirle ok voy a colocar, voy a poner que solo sean por colores. Entonces, colocaba un segmento por colores o lo segmentaba por tamaño o lo segmentaba por días que lo compré. Entonces, eso es lo que me facilitaba encontrar más rápido algo. Entonces, ya ahí le daba el concepto de base de datos y de índices. Entonces, en volúmenes sería el, el, el también poder etiquetar ese, esos calcetines, porque casi todo funciona como base de datos para poder trabajar eh, más rápido e identificarlo más rápido. Ok, aquí ya corrí mi servidor eh, y ya lo expuse, recordemos que lo expuse en otro puerto, en el, en el localhost, localhost, pero lo expuse en el puerto 1, aquí, 1.37, y aquí está corriendo mi aplicación. Esto sería lo equivalente en un servidor. Y esto sería la parte de cómo yo correr mi aplicación. En prueba, tener mi aplicación local, mi aplicación en prueba y mi aplicación en productivo. Recuerden siempre darle stop para que evitar que se muera su servidor, su máquina, eh, al estar corriendo. Entonces, solo tiene que darle Docker con post stop. Maureen, estamos Mano. entrando a los, a los minutos finales de este de este taller. Queremos agradecerte por la por la por el por el esfuerzo y la pedagogía con la que has explicado el, el la utilidad y, el mon, y, la, y, lo, y cómo, digamos, entender el proceso de dockerización. Eh, quisiera eh, hacerte dos preguntas para que las, las desarrolles en estos, en estos momentos, eh, que es, digamos, términos de seguridad, eh, ¿no es cierto?, ¿qué implicaciones tiene montar una infraestructura dockerizada versus montar una que está directamente en el servidor? Y lo segundo es, la, la tendencia de trabajar con, con aplicaciones localizadas, ¿Cómo, cómo, ves? ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves el desarrollo de esta, de esta tendencia en la región, en ciertas áreas eh, específicas, en ciertos sectores? No sé, digamos, ¿cómo, cómo percibes estas, estas dos cuestiones? Ok, para la primera de la seguridad, eh, en, los, en los dos ámbitos... Si uno no coloca una capa de seguridad, colocar variables de entorno, eh, crear una infraestructura sólida basada en que solamente esto, es, si, si va a ser un dominio interno, solo los que se han basado en, esta, en este dominio pueden entrar. Dar un ejemplo, eh, todos los que tengan, si yo hago una institución que se llame Pokémon, eh, solo los que tengan el correo arroba @pokemon pueden entrar. Eh, yo ahí doy reglas de seguridad, tanto como que si fuese un contenedor o un servidor tradicional. La seguridad va a depender de cómo nosotros eh, sellemos todos los huecos. Tanto de, a nivel de aplicativo, a nivel de, de transporte, y a, basado casi en todos los modelos OSI, ¿verdad? O sea, en las capas que, que yo necesito controlar para evitar que mi información llegue a manos que no quiero que lleguen, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un sitio expuesto público que un sitio expuesto para, interno para mi trabajo. Eh, eso sería en, en relación. La, lo, la ventaja de la seguridad a través de dockerizarse es que yo puedo, a través de código, indicarle, necesito que me instale esta aplicación que me vuelve más segura esta información. Mientras que si yo eh, lo hago a través de un servidor tradicional o virtualizado, yo tengo que entrar al server, tengo que bajar el programa que quiero colocar... Poner credenciales, etcétera, y me tardo más tiempo. Creo que la, la seguridad se maneja igual, lo único que, que se hace diferente es el tiempo que me conlleva crear algo. Este taller, si yo lo hubiese hecho con una virtualización o lo hubiera hecho con una instalación tradicional, me hubiera llevado unas cuatro horas. Y, y aquí haciendo como comerciales, enseñándole cosas, me tardé menos de una hora. Entonces, esa creo que es la ventaja. Y la otra, la otra pregunta es la tendencia de, de Docker, bueno, de contenerizar. Eh, bueno, es, este es como el, este es el futuro, y, bueno, el presente también. Eh, esto, este proyecto empezó a, no hace mucho y, y ya todos... Eh, ...ya no pueden vivir sin tener un, un contenedor, o sea, no pueden vivir sin tener un Kubernetes, sin tener un... ...independientemente del sistema operativo, de la infraestructura, obviamente esta es una ventaja para la gente que utiliza eh, Open Source ...porque le abre las puertas, porque es, yo no me imagino a alguien que, que, que, que le guste lo bonito y todo sin utilizar esto... ...no sé si contesté su pregunta... Ok. Ya, este, una, una pregunta así, ya para terminar, eh, eh, para terminar en, en un minuto <ríe> o en dos, porque ya, ya nos toca empezar la siguiente. Eh, hay una, una, una duda que siempre me, me, me, ha, me ha zumbado por la cabeza: es como. Es, es una maravilla los, los contenedores. Ahora eh, te tomas muy poco tiempo instalar toda una infraestructura y, y, en, eh, y, en, y, en, y en términos de, de producción, pues eso es una gran ventaja. ¿no? Uno puede instalar de volada una infraestructura en, en poco tiempo que podría tomar horas. ¿no? Eh, pero, pero por otro lado, a mí me, me, me quedaba la duda de, de que, claro, ahora descargamos cosas que ya están para preinstaladas ¿no? en los contenedores que ya los preinstaló otros y que las vemos en los docker hubs ¿no? eh, y qué tan seguro es eso es decir eh, cómo sabemos qué, qué cosas están instaladas allí eh, a diferencia de que cuando uno lo instalaba eh, a pelo ¿no? Ahí en la, directamente en la máquina uno sabía qué es lo que estaba instalando en el servidor y tenía el control total de lo que uno está instalando en el servidor pero ahora con un docker eh, si bien te facilita la vida, te facilitan muchas cosas, pero ahora ya estás instalando cosas que están preempaquetadas y que las preempaquetó otro y no sabes qué otras cosas están metidas ahí. Ok, bueno, la ventaja... Uno puede ver las imágenes que se suben en el Docker Hub. Entonces, y también si yo tengo miedo, decir, no, yo no confío qué es lo que está pasando yo puedo hacer mi propia docker hot y poder instalar localmente mi máquina y pasarla al servidor entonces solamente que eh, lo lo ideal es la que ya es oficial porque ese ya ah, se ha liberado de bugs ah, se ha liberado de un montón de cosas que van a ser más engorroso el trabajo o sea no significa que yo no lo pueda hacer perfectamente lo puedo hacer, pero me va a quitar tiempo. Entonces, lo ideal es entrar a la página oficial, hay un equipo atrás uh -huh. de, de gente que revisa, que no... Lo, lo típico, yo soy bien temerosa de que me que me, que me, quieran utilizar de minería, entonces que, que por bajo pongan una API de minería y que yo diga, están minando con mi servidor, que está bien común, es... es, es, es ese mundo de las criptomonedas yeah. entonces vengo y, y, y yo digo pucha, ¿y qué pasa si yo lo que estoy instalando por bajo tiene un API y le estoy dando criptomonedas a otra persona, ¿verdad? Entonces ya hay un equipo, igual si uno tiene la duda puede bajar la imagen, puede bajar el repositorio y puede ver el código, ah, eso perfecto. es como lo hermoso del open source Bien. gracias Maureen Gracias, Maurín, por tu taller, por, por la, insisto, por la pedagogía con la que has explicado esto. Eh, recordarles a quienes nos están viendo que Maurín nos, nos facilitará también un, un manual para que ustedes puedan seguir intentando, seguir probando esta, esta metodología. Y antes de dar el, el, el paso al, al siguiente panel, al siguiente momento, Quisiera hacer dos anuncios, ¿no? Bueno, aprovechar para agradecer al equipo que hace posible este, la 17 edición de FliSol Ecuador. Eh, en este momento queremos saludar a Samantha Ulloa, que es nuestra diseñadora multimedia, miembro del, del equipo del Open Lab, quien ha generado los, las artes gráficas y, y, y las piezas eh, que ustedes ven en redes sociales. Muchas gracias, Sammy. Recordarles también que en la biblioteca de eventos eh, de en la página web del Open Lab podrán encontrar la serie Educación Libre que es una serie de conversatorios con actores y activistas de América Latina sobre alternativas educativas diferente al, al, a la oferta transnacional de educación que hay para ver todas estas sesiones pueden ingresar a, a de YouTube del Open Lab, o, a, o a la página web del Open Lab te despedimos Maurín un saludo desde hacia Guatemala y damos paso al siguiente panel. Nos vemos.